Lo que se llama un poco aparentar, ¿no? hacerse el guay tirarse el rollo o que ahora si quieres ser guay de verdad se llama postureo así somos así somos así somos nos gusta ponernos estupendos si hay una oportunidad para tirarse el rollo o sea y la culpa de todo esto como no podía ser de otra manera la tiene internet y las redes sociales hay demasiada presión la gente tiene que aparentar tiene que, <risa> que hacer ver que se lo pasa genial con <risa> no, no, esas, esas cosas de de puta madre de, de mancha aquí con la superpeña como haciéndose los guay aparentando ellos quieren ser lo que no soy Siempre presumido aparentando De lo que digan ellos nada creo Entre flash y light Todo es un cuento Ya no creo nada de lo que me digan Todas sus mierdas ya no llegan Son mentiras Cuando sepas distinguir lo real de lo irreal Quizás seas maduro y te crean de verdad Volando siempre alto, alto toco Formando un grupo hablan siempre en corazón Salen copias de copias, es un estorbo Poca imaginación, ya no lo como Perdiendo el tiempo, haciendo el helo Tú eres un lerdo, me lo vuelo Ya no quiero creerte más, esto es un cuento Hazte un favor y vete aprendiendo Los influenciaos, francesa tontaos Mucho puesto y vais, poco real a mi lado Me duele toda esta shit, no podéis na Quieren ser lo que no son, siempre presumido aparentando. De lo que digan ellos, nada creo. Entre flashing y todo es un cuento. Ya no creo nada de lo que me digan. Todas sus mierdas ya no llegan, son mentiras. Cuando no sepas distinguir lo real de lo irreal. Ya seas maduro y te crean de verdad. Tratará matabisco y en te impreso. La siniestu es, a meche y churar en lurra, arropa ropa qui naró, burmuña chiquidú, gustea verde ensayo, tortura, gente buchigdu en gaurco y coitura, y casi aquí casi falta da locura, esta kinora el duco garen en locura. Error de verdilla que quiten butatuta, tirte a la bata en Villanavi, Narinari, Peyarnuysa Bagurai, que es paitaki, es Ellos quieren ser lo que no son, lo que no son siempre presumido aparentando entar, entar, entar, de lo que digan ellos nada creo. Nada creo, creo.